Sí, por eso lo hemos presentado, ¿no? esperamos que sí, por eso lo hemos presentado, porque eh, esta decisión no, a ver, primero, nosotros no fuimos a la justicia por el tema de la inconstitucionalidad del señor Sergio Uñac a ser candidato, fuimos a la justicia partidaria, la Junta Electoral nuestra, ahí hicimos el planteo, por supuesto nos dijeron que que no, que estaba bien. Otros fueron a la corte directamente y otros, además de ir a la corte, pidieron una, una, una medida cautelar, que es suspender la elección, que me parece que es un error. Sobre todo un error a, a cuatro días de realizar la elección, cuando ellos han tenido esa presentación hace más de un mes. Y cuando, según algunas versiones, el, el, el fallo lo tenían hace semanas, o sea, lo que decidieron lo tenían hace rato. Ha habido, alguien ha metido la cola por ahí, algún diablo ha metido la cola y es un diablo de carne y hueso.